Esta jornada se enmarca en un programa de, europeo que se llama BIOL, que lo que pretende básicamente es fomentar la, el paso desde la capacidad innovadora en las empresas de salud y eh, o en el sector salud, eh, abarcando la, el abanico amplio de salud, eh, que sea diagnóstico, pharma, eh, medical device, digital health. Y intentar que esa innovación llegue a ser una aventura empresarial y se convierta en un producto, en un eh, en, en un servicio que se venda y que se obtenga dinero por él, y que encima asegure y, y beneficie la salud de las personas. Entonces, aquí lo que hemos intentado hacer es una, una aceleradora en el parque. Juntamente o conjuntamente con otros dos países, con Italia y Portugal, y lo que vamos a hacer es una aceleradora internacional que la ambición es que, que sea amplia y que, y que intente pues eh, tocar todos los skills o todas las habilidades necesarias que tiene que saber para hacer esa aventura. Entonces, qué mejor que, que tener tres eh, ponentes como de la talla de los que tenemos, dos ponentes que son eh, bueno, la verdad es que los tres lo son, pero bueno, sobre todo dos que, que, que han iniciado una aventura empresarial muy eh, diría yo ambiciosa y con unas tecnologías muy interesantes que, que pueden llegar eh, a, a ser un producto rompedor y, y quizás unicornios en el futuro, y, o del futuro de Europa, y, y luego también el punto de vista de la demanda. Entonces, bueno, eh, quería eso. Contaros que el programa Biol empezará el 12 de enero, de, se abre la solicitud para entrega de, de propuestas el 12 de enero del 2021. Entonces, bueno, que esté ahora un poco abierta la página web de Biol que pondremos toda la información a principios de, de enero, y que, bueno, que tenemos la suerte, además, que tenemos un excelente patrocinador que es caja rural y, y que, nos, que nos va a ayudar y que nos ha estado ayudando al parque desde hace muchos años y sigue ayudando porque está interesada en este paso y en crear empleo, en crear riqueza y, y ve que, que fomentar esta innovación y, y empresas con ese potencial de innovación pues, es una fuente de beneficio para, para la ciudad y para la, y para la región. Entonces, también por eso quería dar las gracias que está Poli Servión aquí con nosotros, de Fundación Caja Rural, que es la que va a patrocinar eh, los 5.000 euros de la empresa ganadora de, de esta aceleradora internacional. Entonces, Poli, pues si nos quieres comentar cualquier cosita de, de Fundación Caja Rural, pues nos, hace, nos da eh, mucha alegría que estés aquí y te lo agradecemos. Eh, nada, buenos días a todos. Eh, como ya ha dicho Lourdes, bueno, soy Julián, responsable de Fundación Caja Rural. Aquí en realidad está anunciado que estuviera nuestro presidente, Antonio León, que es el presidente de Caja Rural y su fundación, pero bueno, por motivos de agenda no puede estar aquí y me pide que os transmita su discurso. Y bueno, nosotros desde Fundación Caja Rural siempre hemos tenido claro que teníamos que invertir en investigación en tecnología, en ciencia, en investigación biosanitaria para como motor de desarrollo de nuestro entorno. Pero ahora después de esto lo tenemos clarísimo, muchísimo más claro, porque la pandemia la verdad es que ha sacado a la luz todas pues, las debilidades que tiene nuestra economía, esa gran dependencia que tenemos del sector turístico, del sector hostelero, también de la falta de formación digital y tecnológica que tienen nuestros trabajadores, de la rigidez de nuestra empresa. En fin, que yo creo que todos estamos de acuerdo que necesitamos un cambio estructural y nosotros, pues bueno, queremos estar ahí. La parte de eso, independientemente de eso, eh, independientemente de tener una economía que pudiéramos tener, no la tenemos, pero que pudiéramos tener una economía muy diversificada, un tejido industrial muy potente, yo creo que sin salud no somos nada y de nuevo esta pandemia nos ha dejado claro que necesitamos un equipo de investigación con, con recursos, con suficientes recursos, una industria farmacéutica potente, un sistema sanitario robusto, porque si no, nos paralizamos como, como nos ha pasado ahora. Por eso nosotros llevamos, como ya ha dicho Lourdes, 16 años investigando, apoyando a la ciencia de la salud, a través de nuestro premio Ciencias de la Salud, Fundación Caja Rural Granada, He hecha fecha también colaboración con la Fundación Pública Andalucía del PTS. Y bueno, a través de él hemos premiado a algunos de los científicos más brillantes de este país: a Valentín Fuchet, a María Blasco, a Eduard Valle, a Manela Esteller, este año a Ignacio Valero, Melero, perdón nuestro flamante premio 2020 y bueno, ellos y nos han enseñado mucho sobre ciencia, sobre lo difícil que es investigar en este país, sobre su vocación de servicio, pero nosotros al margen de esa faceta social que es evidente que tiene nuestra fundación, somos una fundación vinculada a una entidad financiera, entonces no podemos obviar nuestras conexiones al mundo empresarial, por eso cuando... Cuando el PTS cuando vino Lourdes y nos presentó este proyecto, pues no dudamos en, en sumarnos. Pues, estamos convencidos de que necesitamos muchísimos emprendedores con ideas muy novedosas, que generen nuevos nichos de mercado, que hagan nuestra economía pues mucho más competitiva, más moderna. Y, y para todo eso vamos a necesitar recursos públicos y privados. Ahí entramos nosotros. Porque sacar adelante una startup es algo muy complicado. Que crean en tu idea y eso lo saben, es mucha gente de la que hoy va a estar aquí. Se necesita pues, capital, apoyo financiero, pero también una burocracia más flexible, mayores incentivos fiscales, en definitiva, más ayuda de las que tenemos ahora. Pues. Pero bueno yo ya me voy, porque tampoco voy a entender más lo verdaderamente interesante viene ahora solamente quiero pues, bueno, reiterar, reiterar otra vez no, el compromiso de Fundación Caja Rural con la ciencia que espero que de este encuentro pues, o se saquen en conclusiones importantes estamos seguros de que ellos lleva mucho muy bien a, a estos emprendedores para llevar a la práctica para llevar al mercado a su empresa y bueno, yo lamentablemente no puedo estar con vosotros hasta el final porque tengo otros compromisos. Estamos al final de año, hay balances, planes de actuación, bueno, en fin, historia mucho más seriosas y mucho más aburrida de lo, que, de lo que se va a ver aquí. ¿no? Pero bueno, es trabajo así que, que nada, gracias por, por, por atenderme y y nada, pues te paso la palabra y no, no. espero que vaya muy bien Muchas gracias, Poli, por dedicar minutos, porque efectivamente esto es final de año, además, víspera de vacaciones, está todo el mundo con mil cosas, pero bueno, también hemos pensado que era bueno tener este evento aquí, porque así también para las vacaciones eh, pues la gente piensa, ¿no?, y reflexiona y está más tranquilo de, de lo que puede llegar a hacer en, con un parón. Pues muchísimas gracias, Poli, <ríe> encantada que haya estado. Pues ya, ya paso a, a presentar a nuestros oh, tres maravillosos ponentes que nos van a ayudar con la mesa Redonda. Eh, la idea de la mesa redonda es que vamos a hacer eh, preguntas y respuestas y también preguntas de la audiencia. Si tenemos un chat eh, que está habilitado para todos, podéis preguntar e incluso coger el micro eh, sin, sin ningún problema. O sea, la idea es que esto sea muy dinámico y que se respondan a vuestras cuestiones, a vuestras inquietudes y, y a, lo que, a lo que se os pueda ocurrir dentro de este contexto de cómo fomentar la innovación y cómo acortar ese camino. De y la innovación al mercado. Eh, tenemos eh, la suerte de tener a tres maravillosos ponentes. Está Juan Martínez Barea. Juan ha sido, yo creo, que un líder y, y, un, y, y una persona súper relevante en Andalucía y en España, y ha motivado a muchísima gente y a muchísimos eh, jóvenes. Eh, y él así es fundador y presidente ejecutivo de Universal Diagnostics, que es eh, una empresa que comercializa… Eh, bueno, una empresa de, de biomedicina que desarrolla un test de sangre la detención temprana de cáncer, que esperamos que la comercialice pronto. Yo ya tengo tanta ilusión que esto llegue al mercado eh, que, que el subconsciente me, me delata. ¿no? Pero el objetivo es convertirse eh, en que la enfermedad de cáncer sea una enfermedad curable y que se solucione. ¿no? Por desgracia, tenemos tantísima gente alrededor que, que ha padecido esta enfermedad y que no ha dejado muy tempranamente, ¿no? Se me ocurre, vamos, un íntimo amigo de mi marido, Antonio Torre Torrecilla, que era un arquitecto maravilloso, y tanta gente, ¿no? O sea que seguro que lo conocéis muchos de vosotros. En fin, bueno, amigo de mi marido y mío también, por supuesto. Eh, él él eh, Juan eh, es autor de un bestseller que eh, os recomiendo a todos que lo leáis, porque es, es rompedor y, y nos hace pensar en lo que realmente importa. Se llama El mundo que viene, y, y realmente habla eso de bueno, ahora que no lo cuente Juan, yo no voy a… Y, y luego también es director de la Fundación Eduarda Justa, del Grupo Consentino, que es una fundación para formar, inspirar y motivar a los jóvenes eh, líderes del futuro, que, son, o sea, que es la base de la sociedad y, y, y que nos puede ayudar muchísimo. Bob Jenkins, Bob es CEO de Inverse Science, que es una, una, una empresa de biomedicina también que desarrolla un test usando las enzimas en las enfermedades para detectarla y curarla a tiempo. Tiene una trayectoria también muy muy, muy interesante en todo el tema de desarrollo de negocios y de llevar productos e innovaciones al mercado. Y, y, y, y ha trabajado tanto en, en muchos sitios del mundo. ¿no? Yo, de hecho, lo conocí en otros lugares ¿no? y, y en otras circunstancias, y, pero ha trabajado en estado... Unido en Barcelona, conoce muchas culturas y conoce también eh, todos los problemas que nos podemos encontrar y las barreras que te puede encontrar al querer desarrollar esta aventura empresarial. Y David de Mena también nos va a contar de, de la Junta de Andalucía, que es responsable del proyecto de innovación de TIC en el Sistema Sanitario Público de Andalucía y tiene también más de 10 años de experiencia llevando soluciones innovadoras en el campo de e-health y desarrollando proyectos tanto en instituciones públicas como privadas. Y, sobre todo, nos va a dar el punto de vista de la demanda, ¿no? ¿Qué necesita el hospital? ¿Qué necesita el sistema eh, sanitario público de Andalucía? ¿Cómo se llegan esas innovaciones por compra pública innovadora? Tiene ejemplos, ha ayudado a convivir ahí y, y con mucho, eh, muchos proyectos de compra pública innovadora y que nos puede poner algún ejemplo. Y creo que también es muy importante ¿no? tener la perspectiva del mercado. Y, y también, eh, bueno, creo que, que los tres tienen un recorrido y un conocimiento eh, impresionante. Entonces, eh, lo, lo que quiero yo también preguntar ahora, y empezaba, porque la idea es hacer una, una mesa redonda eh, muy, muy abierta, pero que ya os digo que yo no veo… Por ahora, preguntas, pero yo me adelanto con la primera, ¿no? Y, y la primera es un poco…, y se la dirijo a Juan, ¿no? Que cómo ha acelerado tu, su empresa…, Juan, cómo ha acelerado tu empresa desde la idea hasta donde está ahora. ¿Qué es los retos? Porque yo conozco mucho y sé cómo lo ha ido sorteando y, y cómo con creatividad, con perseverancia ha ido trabajando en, en todos esos obstáculos que te has encontrado. Eh, y yo creo que tiene un punto de vista que puedes saber muy bien las reflexiones y puede hacernos reflexiones sobre esa necesidad insatisfecha y qué es lo que podemos hacer desde Andalucía, desde España, desde, desde el parque, aunque sea poquito a poco, ¿qué es lo que crees tú que, que es lo más importante y cuáles han sido las claves de éxito o cómo ha acelerado tu empresa básicamente? Juan espera que está, que está en silencio. Sí, bueno, en primer lugar, gracias por, por, por organizar esto, Lourdes. Yo solo quiero decirle a todo el mundo que eh, Lourdes es una fuera de serie, que es una persona que, las, que lo, las personas que la conocemos sabemos que lleva un montón de años trabajando por impulsar la innovación en Andalucía. Eh, nosotros hemos coincidido en muchos sitios, desde eh, no solo en Andalucía, sino en MIT, en Silicon Valley, donde has estado también, y la trayectoria que llevas eh, es incansable intentar eh, empujar a Andalucía, o sea que también todos tenemos poquito a, a ti, Lourdes. Bueno, la pregunta que me hace, mira, eh, el origen de mi empresa, yo soy ingeniero industrial, yo no soy biotecnólogo, el origen de mi empresa está en una estancia que yo hice en el año 2010, hace ya más de 10 años, en Singularity University, una universidad que en aquel momento nació allí en, en, al lado de la sede mundial de Google en, en Mountain View, en California, y que eh, invitaba a, a personas de todo el mundo. Que, que estuvieran entusiasmadas por la tecnología, que hubieran hecho cosas en el mundo de la creación de empresas tecnológicas. Y yo tuve la suerte de, de poder estar en este programa, que reunía a 80 personas de todo el mundo, durante tres meses en un, en un parque tecnológico de la NASA, allí en California. Y estando allí, eh, conocí a un genio de la biotecnología de Europa del Este, Marco, y los dos nos eh, hicimos amigos y vimos que nos complementábamos muy bien eh, con la idea que nos transmitieron en Singularity University, que era oye, la, la tecnología va a cambiar el mundo, la tecnología lo va a transformar todo, ¿por qué no usáis vuestra vida eh, para usar la tecnología para construir un mundo mejor, ¿no? para atacar los grandes problemas de la humanidad usando la tecnología? Aquello me impactó mucho y Marco y yo decidimos dejarlo todo para dedicar nuestra vida a atacar uno de los grandes problemas de la humanidad, que es el cáncer. Entonces, desde entonces, eh, venimos trabajando Marco es el científico, eh, el que lleva toda la tecnología de la empresa y yo desde el día 1 pues llevo todo lo demás, todo lo que no es ciencia, todo lo que es empresa. Y bueno, llevamos como eh, creamos la sociedad en 2012, llevamos ya eso más de ocho años, con, un, con la idea de, como decía Lourdes, de desarrollar un test de sangre para detectar el cáncer en fase 1. El cáncer mata porque se detecta mayoritariamente tarde, en fase 3 o fase 4. En cambio, ese mismo cáncer en ese mismo paciente, si se detecta en fase 1, se cura, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos, que de aquí a, a poco tiempo, a dos, tres años, dispongamos todos de un análisis de sangre que nos lo podamos hacer todos una vez al año y que nos pueda decir si estamos desarrollando algún tipo de cáncer en fase 1, ya sea próstata, ya sea mama, ya sea pulmón, porque ese cáncer, si se detecta en fase 1, se cura. Entonces, bueno, llevamos ya ocho años investigando, el, el, abriendo punta de lanza a nivel científico, probando diferentes tecnologías, eh, desde la metabolómica a la genética, hasta que al final hemos ido enfocando esfuerzos eh, y estamos trabajando actualmente con una tecnología que se llama epigenética, buscando marcadores de metilación en, en, en la sangre de los pacientes eh, eh, con cáncer para identificar esos patrones que son los que determinan si una persona tiene cáncer o no. Eh, empezamos atacando diferentes tipos de cáncer y actualmente estamos enfocados en cáncer de colon. Eh, ya estamos muy cerquita de tener un test terminado, después de ocho años Ahora, en enero, eh, sacamos el, la versión 1 del test eh, de, de detección temprana de, de, de cáncer de colon y durante el año 2021 vamos a hacer el análisis, el ensayo clínico final con 3.000 pacientes para, al final del año que viene, tener el test terminado y, y, y ya eh, comercializable en el mundo entero. Eh, entonces, me decías, ¿cómo acelerar la empresa? Bueno, eh, vamos a ver, una empresa como esta necesita muchísima inversión. O sea, yo creo que... El mundo de la creación de empresas tecnológicas eh, eh, está en explosión actualmente, sobre todo porque es más fácil que nunca y más barato que nunca crear una empresa tecnológica. Pero quizá nuestra tecnología, la biotecnología, es una de las más caras dentro de, del mundo de las startups porque requiere inversiones masivas en muestras de sangre. Por ejemplo, nosotros tenemos un biobanco con 12.200 eh, 12, muestras de sangre de todo el mundo, de pacientes con cáncer de toda Europa y Estados Unidos. Eso vale muchísimo dinero, porque nuestros experimentos son muy caros. Total, que al final desarrollar una empresa como la nuestra es muy caro y requiere muchos recursos. Eh, y lo, nosotros hemos ido desarrollando esta empresa poco a poco, levantando capital poco a poco, con bastante fortuna, eh, porque eh, hemos, ya tenemos, yo creo que del orden de 30 millones de euros de inversores privados en, en nuestra empresa, que hemos, han ido entrando en la empresa poquito a poco, no por supuesto 30 millones de golpes, sino... El primero 100.000 euros, luego 200.000, luego 500.000, o sea, a medida que vas avanzando, esto es una escalera, eh, nosotros habremos hecho, no sé, 6-7 rondas de ampliación de capital, siempre con un objetivo eh, a corto plazo, con ese dinero, ¿qué vas a hacer en este año con ese dinero? Y cuando lo consigues, pides más dinero. ¿Y qué vas a hacer con ese dinero? Cuando lo consigues, más dinero. ¿no? Es un proceso, es una escalera de financiación eh, donde es muy importante la red de contactos de la que disponga el equipo fundador, ¿no? Que ahí es ahí un poco... Yo creo que uno de los elementos claves de cualquier startup para tener éxito es el equipo fundador y, y su experiencia. Se, se motiva mucho a la gente joven a que cree empresas y yo creo que es un error. Eh, por supuesto que un, que un chaval de 18 años puede montar una empresa de éxito, ¿por qué no? Pero lo normal es que eh, el, las posibilidades de éxito y de supervivencia de la empresa aumentan con la experiencia de los fundadores. Entonces, porque haber trabajado en otras empresas de, del mismo sector, tener una red de contactos eh, internacional, etcétera, etcétera. O sea que el hecho de tener... Yo, por ejemplo, yo monté mi empresa, esta empresa con cuarenta y tantos años. no Cuarenta y tantos. Se habla del mito, el mito del emprendedor joven. Y si te vas a Silicon Valley, a cualquier encuentro de startups, los emprendedores tienen entre 40 y 50 años. Porque es cuando más posibilidades de éxito tiene una empresa. Porque tienes la experiencia, el conocimiento, los contactos, porque ahí viene un tema que le preocupa mucho a los, a, los, a los emprendedores, que es la financiación. Y al final la financiación de una startup siempre empieza con la red de contacto de los emprendedores. Siempre. Entonces, si tú no conoces a nadie, es muy difícil atraer inversión. Con lo cual, cuanta más experiencia tengas, mejor. Para poder tener esa confianza de los inversores que te han conocido trabajando para que inviertan en tu proyecto. Y bueno, yendo al grano, porque podría estar una hora hablando, pero eh, yendo al grano de, de, de cómo he acelerado la empresa, bueno, pues yo creo que el, el punto de partida ha sido esa experiencia previa que yo traía, ¿no? ya de un, un emprendedor con más de 40 años, pues ya tienes, además yo me dedico al mundo de las startups desde, desde hace mucho tiempo, desde que estuve en el MIT en el año 96-98, y me traje a España el proyecto 50K del MIT, que precisamente era un proceso de aceleración. Era una, una, una, fue quizá la primera aceleradora de startups tecnológicas de España, que la lanzamos en 1999, hace 21 años. Entonces, eh, como digo, la aceleración la hemos hecho nosotros solos, los emprendedores, porque teníamos mucha experiencia, porque éramos gente con experiencia y que poco a poco hemos ido completando el equipo a medida que avanzaba la empresa. Al principio empezamos Marco y yo, el científico, y yo como llevando toda la parte empresarial. Cuando vimos que necesitábamos a alguien que profesionalizara todas las operaciones, nos trajimos, fichamos a otro socio, un tercer socio. Del mundo de las operaciones, para, para ayudarnos a profesionalizar todo, la captura de muestras, el lanzamiento de estudios, etcétera, etcétera. Y como digo, lo hemos hecho dentro de la empresa, esa aceleración, por la experiencia de los, de los, del equipo fundador ¿no? y por la experiencia de las personas que íbamos trayendo a la empresa, que era siempre gente con experiencia que nos permitía hacer esa aceleración, y ese desarrollo dentro de la empresa. Y si queréis, me callo, y, y para dar la oportunidad de que hablen otras personas, eh, pero un poco esa es mi primera reflexión muchísimas gracias. Juan, si quieres, vos cuéntanos también tu perspectiva, cómo ha acelerado tu empresa y cómo, cómo ves y cuáles son los obstáculos que te estás encontrando o que has superado y un poco tu punto de vista. Bueno, en primer lugar, también muchas gracias, Lourdes. Como ha dicho Juan, Lourdes es una persona excepcional. Yo también tenía la posibilidad de conocerla en Boston, concretamente. Um, y bueno, uh, yo creo que he sido, personas como uh, Lourdes son muy importantes porque uh, al inicio, cuando estamos creando infraestructuras y, y ecosistemas, realmente eso empieza con personas, no con estructuras. Entonces, con esas personas, ellas hacen pues, posible todo lo que, lo que tenemos hoy en Granada y lo que tendremos mañana. entonces Por eso, mucha, muchas gracias. Y yo, eh, probablemente mi experiencia es un poco diferente uh, a lo de Juan. Yo sí que soy uh, biólogo molecular, uh, neurobiólogo, en mi, en mi caso de, de Cambridge. Um, y mi entrada en esta empresa, yo tengo varias uh, experiencias de, como emprendedor. Empecé pues más o menos la misma edad que Juan en un, en un joint venture con una empresa Pharma, um, que fue bastante complicado. Uh, no obstante, siguió un poco el ritmo y ha ido buscando otros, otras plataformas. Mi, mi entrada era un poco diferente, quizás un poco más uh, viendo la posibilidad de, de explotar una tecnología. Uh, mi viaje era más uh, intentar buscar una manera de enfocar esa tecnología, porque la tecnología Trust de, de Invasive también es, es um, aplicable a casi cualquier... Tema no solo de temas de, de enfermedad, sino pues casi cualquier asunto que involucra enzimas. Entonces esto realmente es como decir casi cualquier sistema biológico, porque esta es la realidad de, de la biología. Entonces para mí uno de los, los grandes retos era, era decidir hacia dónde íbamos, porque la empresa tenía una, un poco de historia previa. Um, y realmente yo creo que se complicó mucho eh, la existencia con la dispersión de actividades. O sea que una cosa es que tienes la posibilidad de hacer muchas cosas, la otra cosa es la conveniencia de hacerlo. Entonces, por las razones que he dicho Juan, que cualquier cosa chupa muchos recursos. Eh, además, cuando vas a buscar financiación y tienes que tener un discurso con alguien, Tienes que empezar con algo relativamente enfocado y una vez que tienes demostrado algo, pues igual puedes empezar a expandirlo a, a muchas áreas, pero tienes que tener un, una propuesta inicial para, para que, bueno, que tienes la posibilidad de demostrar que la tecnología sí que vale y sí que puede provocar uh, cambios en el, en el sector. Yo creo que también el otro reto eh, que teníamos, que era importante y aquí también eh, juega un papel relevante el PTS, es ir desde donde estábamos, que era 100% virtual, a, me atrevería a decir, semipresencial Y tenemos que, que catalizarnos todavía más, pero es, es muy atractivo económicamente ser totalmente virtual, um, pero es muy difícil. Uh, realizar una actividad uh, en coordenada, uh, estando pues así, totalmente virtual. Entonces, yo creo que este es un poco uh, el reto que teníamos y, bueno, por diferentes razones, principalmente uh, dos de los uh, accionistas son nativos de Granada, uh, nos condució a, a, a Granada y me quedé muy sorprendido cuando uno de ellos me envió un, un email. De Lourdes, uh, que me, me, me quedo muy sorprendido o sea, conociendo la de Boston, pero, pero gratamente. Entonces, esto para mí es, um, yo creo que es uno de los um, uh, grandes ratos. Yo, yo creo que también la, la experiencia es muy importante, y esto es cierto, y obviamente yo no soy una persona súper joven uh, uh, en, este, en, en este momento. Y el, la experiencia es cierto que es muy importante, pero yo, yo lo pondría en un contexto quizás más amplio, porque hay mucha gente seguramente aquí que, que son más jóvenes. Entonces, lo que, lo que es importante es que tienes acceso a esta experiencia, bien en tu equipo o bien un poco un paso más allá. Y también la, la humildad para saber cuando sabes algo y realmente no sabes algo, y, y, y ir a buscar la información y lo que no tienes. Y lo que dice Juan sobre los contactos, esto es primordial, porque realmente tú puedes acabar absolutamente frustrado y completamente desesperado y loco um, intentando solo o con gente que no sabe llegar a una conclusión o buscar un, un camino, una solución de un problema. Cuando con una llamada, igual puedes solucionarlo en, en, en, en tiempo, tiempo récord. Entonces esto yo creo que es muy importante. Obviamente, si no tienes un recorrido muy largo y no tienes los años que, que tiene uh, Juan y yo, uh, pues este no es un motivo por no empezar, porque lo importante obviamente es iniciar este, este recorrido e ir paso a paso e ir más allá. Uh, y bueno, que puedas y... y pero sí que firmemente uh, diría que probablemente la actividad más importante es construir este red de personas. Haz un esfuerzo. A mí yo soy muy uh, digamos mm, muy poco habituado a las redes sociales. De hecho odio las redes sociales. Uh, me cuesta mucho uh, meterme ahí. Pero pero métete, hacer contactos, mm, llamar, enviar emails cualquier oportunidad que tienes para, para hacer puentes y hacer contactos es una inversión inmenso para, para tu futuro y para el futuro de la, de la empresa. Y yo creo que este es muy importante y, y quizás el otro tema que, que por poco a poco hemos ido iniciando es el tema de relaciones públicas, que no es una actividad que se hace mucho con startups. Um, pero yo creo que es importante que salgas. Y hay muchas maneras de hacer un poco de ruido que son gratis. Entonces, yo creo que este es otro aspecto muy importante, que la gente tiene constancia que estás ahí en este espacio. Y, y de alguna forma la gente van a gravitar un poco hacia ti, que también, también ayuda. Entonces, yo creo que para mí estos son las dos reflexiones. Quizás lo otro aspecto son uh, reflexiones personales. Que este es una... Es una actividad tremendamente estimulante, uh, es tremendamente divertido y también es todo lo que he dicho, pero al revés. Es muy difícil, es muy frustrante. Uh, quieres coger el portátil y tirarlo por la ventana, incluso tus colaboradores, cogerles y tirar ellos por la ventana también. Y yo creo que, este, hay, que hay que estar un poco preparado para esto porque es un, digamos, es un... Ahora me escapa la palabra roller coaster, como el Dragon Khan de, de Puerto Aventura, uh, emocionalmente hablando. Entonces, yo creo que este, necesitas un poco de dureza, un poco de realismo eh, para enfrentar ese tipo de, de actividad. Gracias, God. Efectivamente, es una montaña rusa, ¿no? Totalmente. El... Esa, eh, eh, toda la trayectoria de cualquier startup ¿no? pero has dicho un tema que, que os quería también preguntar porque el tema de las redes sociales la importancia eh, y, y, y la importancia de, de las conexiones ¿no? que habéis dicho y de la experiencia, es cierto, o sea yo el otro día vi en Netflix, bueno no tengo red Netflix pero me lo pasaron, eh, un documental que se llama The Social Dilemma, no sé si lo habéis visto, la verdad es que es una pasada eh, te cuenta como Google sobre todo eh, las que el peor era como Google y Facebook ¿no? y te comentaba un poco eh, el peligro ¿no? y cómo no están condicionando y cómo nos no hace ver la vida desde un punto de vista parcial y todo esto. Eh, y, y, y lo que eh, A mí me parece que sí, que a lo mejor esas redes sociales a lo mejor no, no es lo más adecuado, pero LinkedIn a mí me parece que puede utilizarse bien y si se, si se utiliza con estrategia y tiene un análisis se puede utilizarlo como para… Vender dar tu marca, como también ver el análisis de mercado, eh, tendencias de mercado, y, y puede estar muy bien. Eh, pero, claro, realmente lo importante es tener esa confianza y esa red de contactos, que nosotros también desde el parque lo que estamos intentando es que a lo mejor los estudiantes que no tengan esa experiencia, pues que tengan esos mentores para que, que puedan un poco sustituir esa experiencia, pero o que en el equipo, por supuesto, haya eh, gente junior y gente mucho más senior. Eh, no sé qué, qué pensáis sobre esto. Voy a... eh, eh, me dice Raúl que si, que si puede preguntar, claro que puedes preguntar, Raúl. no, no... Sí, hola, buenos días. Eh, ante todo, primero, pues, un honor eh, poder estar ahí con, con vosotros. Es la segunda vez que estoy en una jornada, pues, como sabe Lourdes, el otro día, que pude conocerte vía Zoom. Vía eh, mis preguntas iban más bien un poco eh, en la línea para, para el señor Martínez y el señor Jenkins, pues, nuestra empresa un poco... Eh, se creó en base a, para investigación y desarrollo, aunque a través de los contactos que hemos ido teniendo durante el tiempo y durante los años, eh, en base también a lo que decía el señor Martínez, el cual le doy toda la, toda la razón, eh, en Alemania, eh, los años que me han permitido estar. Hoy no está aquí presente la gerente de la empresa y, y cabeza por, por motivos de salud, como el otro día no ha podido estar y estoy yo como asesor. Pero eh, la verdad es que eh, también, como decía el señor Jenkins, eh, debemos decir muchas veces cuando no sabemos algo o por dónde ir, hacer las preguntas concretas, porque... Si no, al final nos no no volveremos locos. En nuestro caso, eh, nosotros tenemos una línea eh, con Alemania de investigación también eh, abierta para el tema de los test rápidos eh, para temas oncológicos. Eh, de... Pero, Raúl, una cosita. A mí me parece genial todo, todo lo que estás contando, pero pre pregúntanos, pregúntala la pregunta, ¿vale? Nuestra pregunta es la siguiente. Nosotros en España, para poder empezar a impulsar nuestra línea de investigación, puesto que tenemos dos líneas que hemos podido, privadamente, hasta donde hemos podido llegar ahora mismo, investigando, eh, va, va encaminada también eh, una hacia la parte de, una, de un principio activo que, que trate… Diferentes, dos de diferentes de los diferentes cánceres, dos, y, y también eh, en, en cuanto a la fibromialgia, tenemos eh, varios avances, varios estudios hechos per, particulares con gente que nos hemos unido, que hemos hecho y que hemos creado lo que hemos podido, pero no sabemos dónde acudir o, o a quién acudir para decir, oye, tenemos… Este proyecto, tenemos nuestra empresa funcionando, pero no sabemos no sabemos dónde realmente aquí en España debemos tocar, porque hemos tocado dos veces, por ejemplo, en Sanidad, en la Agencia Española del Medicamento, por ejemplo, para diferentes, y en ningún sitio nos, nos indican cómo nos tienen que indicar, y al final es dar vuelta en un círculo vicioso donde nunca llegamos donde, donde queríamos llegar. Entonces, mi pregunta era si ellos podrían indicarme qué o, o a quién o a qué tipo de persona o a qué tipo de empresa o a qué tipo de institución podríamos empezar por ponernos con ellos en contacto, ponernos, eh, subir el, ese primer escalón, dar ese primer paso para que sepan que existimos, que hay ciertas posibilidades muy importantes e interesantes comenzadas, que serían maravillosas pero que no sabemos dónde ponerlas ahí ahí Raúl perdona que yo te conteste también o sea eh, creo que lo importante ahora también es demostrar la tecnología que sirva no y por, porque para presentar a cualquier venture capital o a cualquier tenemos que eh, eh, conseguir que esa tecnología que sea algo realmente novedoso y, y realmente disruptivo porque si no es que un venture capital no te va no te va a hacer caso o sea una pérdida de tiempo o sea nosotros encantados de presentar pero pero la gente tiene muy poco tiempo y, y, y el tiempo que tiene lo necesita usar para para aumentar el deal flow, para ver qué proyectos hay más interesantes. Eh, hay proyectos aquí que también eh, eh, están, o sea, están en búsqueda activa de inversión y, y están. Y nosotros desde el parque hemos conectado con algunos venture capital, con otros lo han hecho ellos mismos y, y la idea. Pero lo importante es tener un pitch adecuado y tener un algo que sea realmente novedoso y disruptivo. Nosotros tenemos. No sé, algo realmente novedoso. Juan, Sí, sí, sí. Juan sí. Y dos comentarios por mi parte. El primero es, eh, vamos, toda la razón a Lourdes, que hay que tener algo realmente disruptivo, si no, no tienes nada. Eh, pero para eso, para eso mismo que tú dices, están las aceleradoras. Para eso mismo, supongo que es el proyecto de, de Lourdes, ¿no? De, de eh, las aceleradoras son, eh, son eh, establecen programas donde hacen una, un call para que se presenten ideas de negocio, tecnologías, y ellos les le van a ayudar. A hacer ese proceso, esa evolución, de ser solo una tecnología, a ser ya una empresa que tiene todo sentido. ¿eh? O sea, número uno, las aceleradoras, o sea tipo la que Lourdes va a poner en marcha. Y número dos, cuando estamos hablando de biomedicina o de biotecnología, eh, hay dos elementos fundamentales que muchas veces en España, al menos pasa mucho, que no, que no están conectados. Y una es la tecnología y otra es la empresa. O sea, tú para tener éxito necesitas una tecnología disruptiva, pero necesitas también que de, alrededor de esa tecnología haya una empresa una empresa, un, un equipo empresarial capaz de contar una historia de manera atractiva capaz de, de hacer un plan de negocio un plan financiero capaz de convencer capaz de, eh, de llevar lo que es solo un, un proyecto de investigación a que sea un producto real en el mercado entonces yo no sé en el estado en el que estáis vosotros pero mi consejo y esto lo uno con lo que comentaba yo anteriormente que también Bob ha, ha comentado de que eh, lo que tenéis que hacer es articular alrededor de la tecnología es, si ya tenéis a los investigadores, pues tenéis que articular un equipo empresarial. Tenéis que atraer al proyecto a gente que sepa de empresa eh, y que se una al proyecto incluso como socios. Eh, antes comentábamos, oye, es bueno tener mucha experiencia, porque al tener mucha experiencia, el equipo fundador aporta ese conocimiento. Pero si no lo tienes, no, tampoco pasa nada. Como decía Bob, atraes eso, eso, esos recursos. Si aquí están escuchándome, eh, 14, 15 jóvenes investigadores que no tienen esa experiencia, pues lo que tienen que hacer es atraer al proyecto a su proyecto a gente que aporte esa experiencia, personas, ya sea como cofundadores, ya sea eh, como miembros de un consejo asesor. Yo, por ejemplo, lo primero que hice con mi empresa es que era un consejo asesor con personas top de lo que me faltaba. Entonces, eh, oye, necesitamos credibilidad y conocimiento en el mundo médico. Oye, ¿quién es el mejor oncólogo de España? El doctor Tabernero, del Valdebrón de Barcelona. Bueno, pues me fui a Barcelona, hablé con el doctor eh, Tabernero y lo uní como miembro del Consejo Asesor de la empresa. ¿Cómo? Dándole acciones. Tú tienes que tener la generosidad en tu empresa de dar acciones a personas que te aporten cosas al equipo que tú no tienes. Ya sea como, como eso, miembros del Consejo Asesor o ya sea como miembros de la empresa. Eh, pero al final lo que, no, lo que no, no puedes pretender es que de fuera de, de tu empresa te solucionen el problema. Tú tienes que hacerlo dentro, atrayendo recursos. vale Quería comentar un poco también, lo, al hilo de lo que decía Juan, es eh, interesantísimo tener la parte de la demanda. O sea, el, la persona que te va, a, a, sobre todo la parte clínica, tener a alguien dentro de la, de la empresa es, es imprescindible, porque te da una visión de quién va a usar tu... Tu, tu servicio o tu producto eh, desde primera línea. Y eso acelera muchísimo la forma en la que uno presenta eh, la solución, en la que uno quizás tiene una idea de cómo se solucionan las cosas, pero cuando lo aterrizas con el que lo va a utilizar, eh, muchas veces cambia completamente la perspectiva. Y lo que tú pensabas que era de una forma, resulta que hay que presentarla de otra. Entonces, involucrar o atraer dentro de la empresa, como bien decía Juan, ...a este tipo de perfiles empresariales y, y también desde la parte clínica, eh, ayuda muchísimo a la, a la aceleración. Y después un tema que comentabas, creo Raúl, sobre el tema de la regulación de la Agencia Española del Medicamento. Eh, eh, es verdad que hay una... digamos que la, el acercarse a la administración muchas veces no es sencillo. ¿eh? Yo que he estado, digamos, en el otro lado he eh, sido emprendedor y ahora estoy, digamos, en la parte de dentro, de la parte administrativa, entiendo perfectamente las dificultades que uno tiene a la hora de acercarse a, las, a todas las administraciones eh, y, y muchas veces no, no es sencillo. Es verdad que a veces hay que intentar ir de alguien de la mano eh, que te lleve o eh, simplemente llamar, eh, como decía poco antes, pues enviar correos eh, hasta que verdaderamente encuentras el, el proceso. Y sobre todo lo que hay que tener es un mapa claro de quién es cada actor dentro de la administración pública. O sea, no es lo mismo la Agencia Española del Medicamento, por ejemplo, que comentabas tú antes, qué significa, significa el marcado CE, qué significa eh, todo lo que es el proceso de acreditación de un, un medical device o de un medicamento. Eso no tiene nada que ver con el proveedor sanitario que a su vez es el que lo utiliza que en nuestro caso pues son proveedores regionales, no, no tenemos un proveedor centralizado de salud. Y en otras, en otra, fuera de España, el, el modelo sanitario no tiene nada que ver. Y, y te encuentras modelos alemanes, por ejemplo, en el que tienes un, pagadores y prestadores que no coinciden, que para nosotros es algo, es algo muy extraño. Entonces, es importante tener claro el mapa de hacia dónde va dirigido tu producto y, y en, es, en nuestro caso, en España, cómo es la administración pública eh, para poder acercarte realmente al, al punto donde, donde es necesario y no, eh, digamos, no malgastar esfuerzos en, en llamar a puertas donde no vas a encontrar realmente la solución. Sé que no es, sé que no es sencillo, eh. lo doy por hecho. Bueno, yo tengo poco de añadir a los excelentes comentarios de David y Juan. Um, lo que dice Juan es cierto que externos, sobre todo una entidad público que no tiene ningún fin relacionado con la comercialización desde un comercializadora, no puedes esperar que te ayuden de esta manera porque no, no entra en su, su mentalidad y probablemente no debería. Um, el consejo es, es básicamente la misma línea. Busca a las personas que realmente te van a ayudar. Es que yo he vivido situaciones en empresas mucho más grandes cuando te cuesta mucho entender cómo meter un producto uh, o, o plasmar el concepto de tu producto a, a un mercado en concreto, pues tienes que pensar y qué es lo que tengo que hacer, ¿Qué, qué expertise específicamente necesito, ¿no? Y si es market access, pues tienes que buscar una persona que te pueda ayudar uh, con market access. Entonces, yo creo que es uno de estos ejemplos y, y es una filosofía aplicar a todo lo, toda la actividad que se hace es Empezar con el fin, ¿no? Te, te coges tu producto, lo pateas al mercado en tu mente y piensas, vale, ¿qué es mi producto? Porque muchas veces los emprendedores te vienen con una idea y tres o cuatro estudios y te dicen que tengo un producto y lo que no tienes es un, lo que realmente tienes es una publicación y, y datos en Excel, no, no es un producto, ¿no? Entonces, tienes que empezar en el cuál es el uso intencionado. Como, sea, todos pasos regulatorios y cómo puedo poner este en el mercado. Y si es el mercado, ¿cuáles son los mercados? Y ¿quién es activo en este mercado? ¿Es privado? ¿Es público? ¿Es híbrido? Y ver un poco, buscar a alguien que tiene esa experiencia de, de esta interfaz regulatoria comercial. Pero mm, mi mensaje es esto, ¿okay? realmente, mm, puede que realmente puedes que encuentras necesidades bastante específicas. Y el éxito o el fracaso garantizado es identificar la persona que te puede ayudar um, con, con esta tarea en concreto. Y repito, yo creo que no vas a encontrar esto fácilmente en el sector público. Y este no es para criticar el sector público, creo que no es un, una tarea que debería, debería llevar el sector público. No, no, sin crítica, Bob, eh, totalmente de acuerdo contigo. Eh, entiendo que, vamos, Lourdes es una excepción, eh, muy grata excepción que desde dentro del sector público se anime, totalmente de acuerdo. Bueno, aquí yo digo que lo que podemos hacer es contar con gente privada o sea, lo que eh, se puede intentar es empezar a hacer un análisis de mercado, ver luego el posicionamiento competitivo, ver un poco el alcance de la, de, de, o la definición de la prueba de concepto, entonces cada cual o sea, nosotros en la aceleradora lo que vamos a intentar es tener eh, eh, eh, gente que acompañe y expertos del sector privado, o sea lo digo porque, por supuesto, yo estoy eh, creo que, que aquí falta eh, eh, mucha formación y falta y es muy necesario eh, trabajar pues temas de la propiedad intelectual no temas de estrategias regulatorias o sea, hay que tocar todos estos puntos y, y muchas necesitamos y la empresa necesita eh, primero saber lo que no sabe que lo habéis dicho y me parece que es fundamental y, y luego aceptar que alguien le ayude y entonces bueno nosotros desde el parque Ponemos esta aceleradora como un pequeño eh, granito de arena, con idea de hacer una aceleradora mayor y e ir poco a poco avanzando en ese eh, proceso. Yo creo que, que hay entidades que también… O sea, quiero decirte, no quiero tachar ni que porque sea pública o privada, pero hay profesionales en todos sitios. Y lo que, hay que intentar, lo que hay que intentar es trabajar para que se llegue a resultados, y con un objetivo claro y una estrategia coherente con, con lo que se espera. O sea, que… Y aquí también mmm, resalto otra pregunta de aquí, de, de Carmen, que nos dice que… Bueno, nos agradece a todos los ponentes. Dice que, que le gustaría saber qué opinan sobre hacia dónde se dirigirá el futuro de la medicina con respecto a la tecnología. Si habrá un hueco para las aplicaciones móviles, por ejemplo, el diagnóstico comunicación médico-paciente, etcétera. David, esa pregunta te va a encantar a ti. Perdón, que me cualquiera, Gracias, porque todos sabéis también… Hombre, es verdad que la, el, la, la medicina o el sector clínico, yo entiendo que todo, todos los que nos dedicamos a esto, saben, a la tecnología sanitaria, sabemos que es un, es un sector muy conservador en el sentido de aplicación de la tecnología. O sea, los cambios se producen más lentamente que en otros sectores. Eso, digamos, un poco una regla general, ¿no? que cuesta la adopción, eh, digamos, a amplio espectro de cierta, de cierta tecnología. Y, y está claro que la, las aplicaciones móviles, bueno, es una realidad. Quiero decir, no sé cuántos de los que están ahora mismo conectados lo están haciendo a través de un móvil, pero me imagino que es más de uno. Eh, con lo cual, eh, obviamente, la tecnología móvil es algo que usamos continuamente y cada vez más, ¿no? Es el interfaz que tenemos. Y eso no es ajeno a la sanidad en ningún sentido. ¿no? Eh, es verdad que ya hace muchos años que se empezó, digamos, a trabajar con la parte de, eh, de aplicaciones móviles, Hace relativamente poco que quizás se ha dado un salto cualitativamente bastante más grande y, y la pandemia, una de las cosas positivas, si queremos ver, que nos ha traído ha sido una aceleración inmensa de esta necesidad de, de utilizar la movilidad. Por poner el caso concreto de Andalucía, eh, desde Andalucía se lleva ya pues, eh, casi cinco años con una estrategia de salud móvil, eh, de tal forma que podamos que se conecte a los sistemas del Servicio Andaluz de Salud eh, aplicaciones móviles y actualmente pues varias aplicaciones móviles en el market para pedir cita, para ver la vacuna para gestionar los datos sanitarios incluso, para donar sangre, ¿no? hay diversas aplicaciones móviles que ya están conectadas con el sistema y esto es una tendencia sobre todo aquí en Andalucía eh, bastante, bastante amplia, es más nosotros somos, Andalucía es el referente a nivel europeo, eh, está, participa en un proyecto con la, con la Organización Mundial de la Salud y la, eh, y el, la ITU, la, la Asociación de Telecomunicaciones eh, eh, Internacional, eh, para el fomento de la salud móvil como punto de referencia para el resto de Europa. Eh, como donde se está aplicando una estrategia de salud móvil desde el punto de vista público y ahí adheridos a ese proyecto pues unos 18 entre regiones eh, y países y, y, y, y empresas tecnológicas de, de Europa ¿no? el, el MGL Hub eh, entonces en ese sentido la tecnología móvil ya ha llegado para quedarse quiero decir yo no creo que ya y a cada vez está avanzando más y al menos desde Andalucía uno de los pensamientos que tenemos es Poder abrir esto a, a empresas eh, con modelos de negocio distintos, dependiendo un poco de lo que se ofrezca, y ya hay varios pilotos con, de conexión, digamos, de aplicaciones de terceros eh, al sistema sanitario. Y bueno, poco a poco se irá avanzando en, este, en esta idea. Yo. Sí, sí. A Sacar a mi lado contrario. Que, que lo llevo bastante desarrollado por dentro y rara vez lo saco, pero yo diría que um, la mayoría de las apps, y creo que todos sabemos, um, tiene una utilidad cuestionable. Uh, y, y, y esto yo creo que es porque realmente el punto de partida siempre es el final. ¿Qué es lo que estamos intentando conseguir con el app? Y digo esto sabiendo que hay apps que son maravillosos y se han hecho desarrollos muy importantes y habrá muchísimo, muchísimos más. Pero Bob, Bob, yo te quiero entonces, cuenta cuéntame tu, tus comentarios acerca del mercado de la tecnología de salud eh, España y Europa Mundial. Dinos tu perspectiva porque me interesa mucho. Sí, sí. Yo creo que es, es un poco un punto que ha sacado antes Juan, ¿no? que las barreras de hacer las cosas y los costes de hacer las cosas, han bajado mucho en los últimos años. Cuando yo pienso que me salió de, de, de, la, de, la, de, la, de la Facultad de Biología Molecular o cuando me acabé mi, mi MBA, era otra cosa, pero ahora es mucho más fácil y obviamente, necesariamente, habrá mucho, menos, mucho más desarrollos que igual no sirven porque no están bien enfocados. ¿no? Dicho todo esto, eh, está absolutamente claro que los apps son absolutamente imprescindibles. Mi corazón, aunque trabajo en diferentes áreas, eh, pertenece al mundo del diagnóstico también. Yo, me encanta el diagnóstico. Yo creo que eh, la coordinación de, ese, de información alrededor del diagnóstico y la gestión del paciente creo que es muy, muy relevante hoy en día eh, y será muchísimo más relevante hoy en día. Eh, y os doy ejemplos. Eh, que hay mucho movimiento que, por ser sec del sector de, de, de salud, a veces no miramos, pero probablemente hay gente aquí que no saben que el que Amazon Web Services tiene un chief medical officer. Mm -hmm. Es importante saberlo. Son muy, muy activos. Y no solo en establecer estándares y tener plataformas, pero en ayudar a empresas startup a desarrollar sus actividades. O sea, es que esto va a ser incuestionable. Y abre muchísimas apps. Uno de los ratones que yo creo que las apps son muy importantes, aportan muchísimo valor, aunque somos empresas, por ejemplo, muy tecnológicas en cuanto a, a, a Universal o InDesign, en cuanto a ciencia, es que aquí hay muchos aspectos que van a ser determinantes en el éxito de la actividad que haces. Y, y uno de ellos, por ejemplo, es el, es el behavioral medicine, ¿no? de cómo puedes, en base de tu información, tanto lo que tú puedes acceder, acceder del sistema como lo que aportas como empresa de diagnóstico, farmacéutico o lo que sea um, realmente es cómo interactúes cómo haces puente con los diferentes participantes paciente, pagador uh, sistema de salud um, cómo puedes mejorar o cambiar el comportamiento de la persona respecto a los a, a su propia condición ¿no? cómo hacer partícipe de la persona en su propio uh, en su propio uh, estado de salud. Y esto lo hemos visto en, en el sector público muchas veces. Ya las administraciones tienen mejores maneras de, de, de interactuar con, con individuos, pero yo creo que que, que esto el, el, la prevalencia de la, la integración de, de la, del aparato móvil en el sistema de salud va a ser uh, cada vez más más fuerte. No será igual en los Estados Unidos que, que Europa, esto está, está obvio, pero yo creo que el, el sistema, incluso los sistemas públicos más reacios a este tipo de tecnología lo van a aceptar. Yo creo que el futuro va por este, por este tipo de, de día. Aunque la situación hoy en día es un poco, un poco variopinta, yo creo que tiene mucho futuro. Eh, gracias, Bob. Eh, eh, Juan Carlos también quería eh, ver el punto de vista, o quería comentar el punto de vista de Pharma, ¿no? Él está desarrollando un medicamento con muchísimo mérito y, y bueno, cuéntalo tú, Juan Carlos, y comenta tu perspectiva. Muy buenos días. Eh, bueno, primero agradeceros la cantidad de inputs que creo que están siendo pues, muy útiles e interesantes. Y tenía un par de preguntas. Una eh, comentaba Bob. Que ellos habían estado digamos, trabajando de manera virtual eh, y que finalmente vieron que tenían que tener una, digamos, una, un tema presencial de oficina y tal. Nosotros, en nuestro caso, también es, es así, porque parte del equipo está en Sevilla y parte en Granada, con lo cual la mayor parte, vamos, prácticamente todo lo hacemos mmm, comunicándonos de manera virtual y sabemos que en algún momento tendremos que, pues eso, poner una oficina o un laboratorio donde ya podamos vernos presencialmente. Y la pregunta es, cuál sería el momento? Eh, ahora mismo, por ubicaros, eh, estamos terminando la prueba de concepto de un fármaco eh, que se va a aplicar en, en forma de colirio para enfermedades de oculares, en concreto de generación de retina. Y la idea es que a partir más o menos de mitad del año que viene empecemos ya la preclínica regulatoria. Eh, entonces, ¿Cuál sería el, quizá el momento? Eh, ¿Ya mismo o esperar? a que tengamos ya un poco más adelantados los experimentos de preclínica para tener ese laboratorio, oficina, de manera presencial. No sé si Bob tiene... Bob y Juan seguro que también te quiere decir algo, pero cualquier, bueno. Edad, vamos, cualquiera de ellos. Yo creo que es, es, um, es muy buena pregunta. No sé si puedo dar una respuesta muy, de mucho valor, pero yo creo que... Um, para mí es el momento cuando estar físicamente juntos realmente aporta, aporta algo y estar separados uh, es un problema. Porque si estás separados y no estáis juntos, pues normalmente los puntos de contacto y la, el, la calidad y profundidad del diálogo eh, eh, es poco. Si estáis en la fase de investigación, pues depende de la naturaleza de la investigación. Hay diferentes cadenas de investigación que permite estar separado y otros que no, no tanto. Entonces yo lo, lo veo como una pregunta um, difícil de responder. Yo um, también tengo una colaboración con una empresa farmacéutica que está más o menos en la, la misma fase um, que vosotros y, y tenemos una, tenemos una um, la misma, la, mis, la misma problema, o el mismo problema, si quieres, pero nosotros, lo, al menos ahora, vamos a, de, a afrontarlo separando en bloques diferentes actividades: ¿no? lo que es la ciencia base, base o preclínico con un, un hub y el parte clínico con, con otro. Um, pero no sé, es una es muy buena pregunta y lamento no tener una respuesta muy, muy clara. Vale, gracias. Eh, no sé si querían comentar algo más Si no tenía otra pregunta Relacionada con el, el momento Para acercarnos a la agencia O a la agencia de medicamento En el caso de, de aquí de la Española O a las agencias del medicamento eh, Americana o europea eh, Si ya sería muy temprano eh, Ya digo que estamos terminando la prueba de concepto Y pensamos que para mitad del año que viene Nos gustaría empezar preclínica regulatoria O si esperar a ese momento de Quizá mayo, junio del año que viene Para hacer esa primera reunión ¿Cuándo sería quizá mejor momento? Bueno, yo, yo, soy, yo tengo más experiencia, quizás, en los Estados Unidos, aunque yo, yo no, soy, no soy americano, soy galés. Um, creo que es aconsejable empezar cuanto antes, sobre todo si estás pensando en un, en un IND, porque por, por lo que estás contando, no estaréis muy lejos de iniciar en experimentos en, o estudios en pacientes. Entonces, eh, tener un pre-IND meeting y, y todo esto yo creo que es bastante, bastante importante. Como dicen los americanos, eh, ellos tienen muchas frases que me encantan, pero con este tipo de, de, de, de um, actividad hay que sociabilize. Tienes que empezar a hablar con la gente, escucharles, presentarles tus problemas um, y hacerles partícipe en un poco la, la trayectoria para maximizar el, la calidad del feedback y el reducir el, eh, posibles problemas. Entonces yo pensaría en mientras que cuando tienes la, la, cuando estás convencido que tienes los datos necesarios y puedes presentarlo en la forma correcta, hacer el approach cuanto antes. Totalmente de acuerdo con Bob. O sea, cuanto antes se haga mejor. Vale. Pero muchas gracias. Yo creo que de hecho, vamos, tenemos que empezar a moverlo ya mismo. Sí, además coincide un poco, eh, Juan Carlos, con lo que nos dijo Lidia, ¿no? Eh, en el tema de los jueves regulatorios que estuvimos trabajando y tal, ¿no? Sí, o sea, cierto. que… O sea, y, y, a... También, ¿no? Que nos decía, empieza siempre con el principio y cuanto antes tenga la estrategia y ve hablando y, sobre todo, eh, teniendo esas personas de contacto, esas referencias, esos contactos buenos. Eh, que puedas preguntar y que puedas hacerlo conjuntamente con ellos. En la FDA desde luego lo hacíamos, yo tengo más experiencia también con la parte de FDA que con España, pero lo hacíamos cuando, o sea, y teníamos una relación muy estrecha con FDA, o sea, intentábamos hablar con ellos, que son gente, personas que, que son como tú y como yo, que o sea, les puedes preguntar y les puedes hablar y no te van a dejar nada por escrito, pero, bueno, a lo mejor sí, alguna, si tienes suerte alguna cosa te la pueden dejar por escrito, pero es importante tener esa comunicación con ellos más as as posible. Vale, gracias. No sé si puedo hacer una tercera pregunta. Sí, venga, Juan Carlos. Es básicamente con respecto al tema de inversión, que bueno, ya llevamos año y medio largo con la empresa constituida y está siendo muy complicado levantar dinero en España. Hemos empezado a movernos en Europa y en Estados Unidos y bueno, estamos viendo que fuera de España las cosas se ven de otra manera, ¿no? Pero también a la hora de, de luego. Si buscamos la inversión fuera, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿cómo de sencillo es conseguir inversión si no te mueves físicamente allí la empresa? No sé si tenéis idea de esto. Bueno, sobre inversión habría mucho que decir. Eh, dos comentarios nada más. El primero, que tenéis que entender muy bien dónde estáis para ver qué, qué inversor es el que, el que aplica en el momento en el que estáis. Porque no, no, no cualquier inversor vale a cualquier empresa en cualquier momento de desarrollo. O sea, no tiene sentido. Eh, al capital riesgo hay que llegar con un nivel de desarrollo determinado. Si estás demasiado temprano, te van a decir que no seguro, con lo cual todo el esfuerzo va a ser para nada. Entonces, es muy importante que sepas dónde estás, en qué momento estás, para ver qué es el inversor que, adecuado. Y también dependiendo de la cuantía. O sea, si estamos hablando de 100.000 euros, claramente no es el inversor el, el, el capital riesgo, el capital riesgo empieza cuando hay una cantidad ya importante de dinero, entonces ese es el número uno, saber dónde estás, en qué momento de desarrollo de la empresa para ver cuál es el inversor más adecuado para ti, que no tiene por qué ser siempre el capital riesgo, pensamos inmediatamente en capital riesgo, el capital riesgo hay que llegar con el proyecto en un estado de avance ya importante, ¿vale? Eh, eh, y, o sea, tienes otras fuentes alrededor, empresarios, business angels... Eh, eh, por ejemplo en España funcionan mucho los family offices el family office es la oficina de inversión de la gente con mucha pasta todos los empresarios de España que ganan mucho dinero al final del sector que sea tienen un family office al lado eh, tienen un, una oficina donde tienen un equipo de personas que está invirtiendo en proyectos y te puede invertir en un hotel, en una promoción inmobiliaria o una empresa de biotecnología entonces hay que saber bien dónde estás para ver Dependiendo de en qué grado de desarrollo está el proyecto y cuánto dinero buscas, cuál es el inversor adecuado. ¿vale? Eso es número uno. Y número dos, Estados Unidos, Silicon Valley siempre se pone como el, el, la, el paraíso de los emprendedores, ¿no? porque ahí es donde está todo el dinero. Y efectivamente, hay más inversores que en ningún otro sitio y más dinero que en ningún otro sitio. Pero es el lugar donde es más difícil del mundo levantar dinero. Porque hay miles y miles y miles de emprendedores buscando dinero a la vez que tú. Eh, yo he estado dos años viviendo en Silicon Valley buscando dinero, dos años. Eh, y tú sabes lo más difícil en Estados Unidos, o sea, en Silicon Valley, lo más difícil no es levantar el dinero, lo más difícil es reunirte con ellos, que te escuchen, porque no se reúnen contigo, no existes. Da igual lo que hagas, no existes. Eh, la única manera de que un inversor de Silicon Valley se reúna contigo es que un amigo suyo que te conozca a ti te presente. Con lo cual yo estuve dos años en Silicon Valley, dos años, y estuve un año con pico y pala haciendo contactos, haciendo contactos, haciendo contactos, hasta que al final hubo alguien que conocí, que confió en mí, y ese alguien tenía un amigo que trabajaba en una empresa de capital riesgo. Y entonces me presentó. Y así, poco a poco, la segunda parte ya, en mi segundo año, me pude reunir con 100 personas, con 100 fondos de capital riesgo. ¿Vale? Y de 100 fondos de capital riesgo conseguí una oferta de inversión. Dos años, 100 inversores de capital de riesgo. En el segundo año, en el primer año no me recibió nadie, yo creía, oye, que tengo un test que detecta cáncer, jope, esto es la, voy a llegar a Silicon Valley y voy a tener dinero por un... a cubos. Nadie me echó cuenta, nadie se reunió conmigo, nadie me contestó un email durante un año. Y ya el segundo año, a base de los contactos que hice, la gente ya empezó a... a a poder presentarme gente y pudiera reunirme con la gente. Con lo cual, claro que te tienes que ir allí. Ahora, yo no me iría, a no ser que tu proyecto esté suficientemente avanzado. A Silicon Valley hay que ir cuando necesites 20, 30, 50 millones. Si necesitas un millón, es mucho más fácil en Europa, es mucho más fácil en España que en Silicon Valley, mucho más. Porque además aquí tenemos fuentes de financiación tipo ENISA, en el... En el en el Ministerio de Industria, o tipo aquí en Andalucía, los fondos que creo que ahora se están, la Junta de Andalucía va, va, va a poner en manos de, inver, de inversoras privadas para, para movilizarse en los próximos meses, eh, que en Estados Unidos no existen. Entonces, eh, eh, el, el paraíso de Silicon Valley de inversión, no, no, es todo lo contrario, es un, es, un, es un infierno. Y solo tiene sentido cuando ya tu empresa esté tan desarrollada, con un producto ya, y que ya lo que quieres es explotar a nivel mundial y te hacen falta 50 millones, entonces vete a Silicon Valley y por supuesto vete en persona. Vale. La pregunta realmente viene eh, porque en esta sensación eh, es que nos están entienden mucho mejor el proyecto desde Estados Unidos. Estuvimos nada más que tres días eh, en Boston eh, con una misión de Extenda de la Junta de Andalucía a través de, de una consultora allí, de Nancy Levy, y que ya nos proporciona estos contactos que dices, ¿no? que claro, son clave para que te puedas reunir con ellos. <coughs> Aparte de estar en el Cambridge Innovation Center, donde tienes mucha gente de la farma que ya está allí, que tomando un café te puedes reunir con ellos, una manera bastante sencilla. Pero nuestra sensación no solamente por el tema de la inversión, sino de que realmente eh, entienden quizá mejor la ciencia o, le, o la aproximación novedosa de, tu, de, de la parte experimental. ¿no? Cosa que aquí creo que nos cuesta mucho a veces transmitirlo, quizá porque el inversor que está al otro lado le falta esa formación. No sé si es un tema nacional, pero es un poco lo que, lo que estamos percibiendo. ¿no? y que en cambio allí, enseguida entienden el proyecto, le dan la relevancia que pensamos que tiene o sea que aquí nos está costando Dios y ayuda ¿no? entonces era un poco por esto, ¿no? y, y también porque nos plantearon que si en general, si ellos ponían inversión desde Estados Unidos eh, en principio parece que hay que poner, si no la sede allí una buena parte de la empresa tiene que estar en Estados Unidos entonces también te preguntabas si realmente esto es digamos excluyente, ¿no? que si no te vas no te pones la inversión o no no sé si lo sabía si sí, no, eh, número uno, como te digo, si quieres inversión allí, te tienes que ir allí. Y número dos, eventualmente el inversor para invertirte te va a pedir que tu empresa sea americana. Porque ellos tienen muchas oportunidades de inversión y no se van a buscar el riesgo asociado a invertir en una empresa española. Es que no saben ni dónde está España. Claro, el riesgo país. No conocen, no conocen la legislación española, no, no, no les interesa. Ellos invierten en una empresa americana, con lo cual te van a pedir... Si realmente les interesa tu proyecto, te van a decir, vale, fenomenal. No solo vente para acá, que yo te vea, sino además, redomicíliate. Eso se llama en inglés redomestication. Cambia tu empresa a una empresa americana. Y entonces yo invierto en una empresa americana. Y eso ocurre porque se fían del, del derecho americano y se fían del derecho inglés. Pero no se fían del derecho español, ni del italiano, ni del rumano. Entonces eso es, una, es un componente de riesgo que no van a buscar. Entonces, tú quieres inversor americano, número uno, vete allí. Vete al Cambridge Innovation Center, allí en Kendall Square. Y segundo, eh, eh, prepara los papeles para redomiciliar la empresa como empresa americana. Si no, no ahí a... es donde estuviste, ¿no, Juan Carlos? Es justo donde estuviste. Sí, sí justo acá. ahí. Por eso me preguntaba si realmente era efectivamente así, porque bueno, eh, es verdad que estamos aproximándonos ya al momento donde va a hacer una falta una ronda más grande ya, de entre 2 y 3 millones para hacer la clínica regulatoria que hemos hecho contactos aquí con diferentes capital riesgo, que es verdad que ya va viendo algunos especializados en biotech en general, tanto diagnóstico como pharma como, como digital, pero quizá eso nos está costando mucho que realmente entiendan bien el proyecto, que entiendan que la presentación es realmente muy innovadora, cosa que es que allí ha sido llegar y enseguida ves que, que es muy fácil esa comunicación. Entonces, quizá no sé si es ese background que les falta aquí más, que, que allí lo tienen, ¿no? No yo creo que falta sofisticación en los bienes Angel, en los Venture Capital y en todos, o sea, porque la gente invierte en lo que conoce y si no conoce el sector o no conoce el riesgo que tiene asociado sí, sí, sí. no van a invertir. Correcto, yo creo que eso quizás sea esto, ¿no? Eh, lo que es una, una dificultad añadida, no. además del hecho de que eso se complica aún más en estadios más tempranos, no, porque… Igual que un venture capital puede tener más formación en un tema determinado, pues la gente que está en temas de family office o, o business angels, pues generalmente tienen poca formación científica o, o que pueden tener un proyecto más de biotech, ¿no? con lo cual es más difícil que te inviertan si no saben, realmente no entienden bien el proyecto, no, no lo entienden bien. Yo, yo tengo un, un comentario aquí en, en, también en base a lo que, lo que decía Juan, es que la, el sector de, de, de, de, digamos, venture capital también ha ido madurando y sofisticándose. Entonces hay ciertas tendencias, que es el especialismo, o sea que, Juan Carlos, tú has dicho pues, que son especialistas y tocan diagnostics, pharma y digital. Este no es especializado ya, este es generalista en life sciences. Especializado es boom, que están solo en Digital Health o solo están en Diagnostics, que es, es bastante raro. Estando en Pharma tienes mejor oportunidades. Diagnostics en Europe, in Europe eh, desde una perspectiva de Venture Capital, es, es complicado. Es complicado. Otra de las especializaciones o enfoques que ha desarrollado en este tiempo es la hiperlocalización, porque tú puedes encontrar eh, especialistas de Venture Capital en Pharma, en San Francisco, y si tú, desde la, la torre donde están, no, te, no pueden ver tu sede con prismáticos, no te van a invertir. Es que es, es, es así. Entonces, yo creo que de alguna manera, si, si, tú, si tú dices que la empresa es, es de Granada o de Andalucía o de España, de alguna manera, al menos en Europa, tenéis que tener un, un lead investor uh, local. Si tienes esto, es otra es otro dinámica, porque este partner de Venture Capital estaría dialogando con socios que ellos tienen en otros sitios. Es diferente si ellos pueden alcanzar estos Venture Capital, pero si lo tienes que hacer tú, uh, es mucho más difícil. Luego hay algunas otras áreas que yo diría también hay gente hiper especializada. Uh, hay como Broadview Ventures, por ejemplo, que están muy enfocados en temas cardiovasculares, Uh, hasta hace poco no sabía pero el Dolby el family office de Dolby por ejemplo eh, que aparte que invierten en temas de sonido y acústics, uh, también por el, lo que pasó a Roy Dolby también invierten en demencia entonces hay gente que son hiper especializados, si puedes encontrar uno de ellos, pues a lo mejor esta es una manera, la otra cosa que yo diría es buscar gente que no son como, como decía Juan, no solo venture capital, ¿no? porque también busca gente que son más enfocados en seed capital, business angels, business angels networks, que tiene su propio reto. Um, y, y, y buscar um, incluso asociarse con um, asociaciones. Si trabajas en venture, vas a ADDF o Cure Alzheimer's Fund, uh, etcétera, etcétera. Tener un poco este sí, uh, uh, sello que te va a dar un poco de credibilidad, porque para... In, in, para un poco un poco más implantado en el sistema y con más contactos. Y ellos también pueden ayudar eh, con contactos con, con uh, Venture Capital. Si no, el problema es lo que dice uh, Juan, que puedes morir por las calles de, de Silicon Valley o incluso Boston, que es mucho peor porque hace un frío ahí que te, que te pelas. Um, y, y, y la vida puede ser muy dura uh, de, este, de esta manera. Bueno, muchas gracias a los dos. Tenemos un montón de preguntas en la audiencia y, y bueno, voy hay aquí un comentario de Inmaculada que trabaja en Novartis es que dice que de las, desde las grandes corporaciones farmacéuticas hay, hay expertos en market access para canalizar y poner el mercado el producto y muy buenas a, y nada, y felicitaciones a los ponentes. Ahí también, ¿no? que luego también hay que pensar en los exits, ¿no? ¿Quién es el mercado de la startup? ¿Cuál es el mercado del producto final? ¿A quién va a proporcionar valor? Entonces, ahí lo, el Corporate Venture Capital pues también funciona eh, bien, ¿no? Para tener relaciones con las grandes corporaciones del sector salud. No sé si queréis hacer algún comentario en este aspecto. O, o seguimos, seguimos con las preguntas, ¿vale? porque si no… Ahora, eh, Pablo también eh, nos, le pregunta a David de Mena qué pasos habría que hacer para fomentar la colaboración público-privada en temas de salud, haciendo especial hincapié en permitir que la innovación de pymes y micropymes pueda permear a las, a las eh, administraciones públicas. Eh, David, a lo mejor puedes contar espejo, los ejemplos que tú has tenido o con pública, compra pública innovadora, ¿no? Se me ocurre, o lo que tú quieras. Sí, sí efectivamente, hay, hay pasos eh, por los dos lados, quiero decir, hay, tiene que haber pasos tanto desde la administración y también desde el punto de vista de la, de la empresa en ese sentido, ¿no? Como comentaba yo antes. Desde el punto de vista de la, de la administración, eh, hay una herramienta, o sea, siempre hay que entender que la administración tiene un pequeño. Pequeño problema que se llama ley de contratos públicos. ¿vale? La administración no puede comprar lo que quiera, cuando quiera, y a quien quiera. Tiene unas reglas muy estrictas con respecto a lo que se puede comprar, porque al final es el dinero público. ¿no? Entonces, este ese tema es, es un handicap, muchas veces, eh, para, la, para la adquisición de, de innovación, porque pensás que cuando se hace un pliego público, uno tiene que conocer qué va a pasar en los próximos. Dos o cuatro años. Y eso en, en innovación es imposible. O sea, tú no puedes prever qué va a suceder. ¿no? Entonces, es verdad que desde hace algunos años se ha, hay un instrumento nuevo que se llama la compra pública eh, de innovación. Más que, de, más que innovadora, eh, porque es una... Nosotros dos jugamos un poco con las letras decimos es una innovación en la compra pública, ¿vale? O sea, es una forma nueva de hacer compra pública. La compra pública de innovación. Eh, que básicamente... Calca un poco lo que es el modelo, en realidad, de la del, de, si queréis, de, de, de la startup, o sea, de, de pivotar sobre las soluciones hasta llegar a una solución óptima. Y entonces plantea, eh, no plantea una adquisición de algo, digamos, que ya está en el mercado, sino plantea precisamente un reto que tiene la administración, un problema, una dificultad, algo que tiene que resolver. Y desde el punto de vista de la industria, quién pudiera desarrollar esa, esa solución. Normalmente se parte de algo que ya está en el mercado eh, o que está, digamos, a medio camino de terminar y con esto se da el impulso final para llegar a la, a la solución final eh, con distintas fases, ¿no? Suele haber una fase primera de, de, digamos, de prueba, etc. Nosotros en Andalucía tenemos, yo creo, larga experiencia, es ¿verdad? Que en España, quien más sabe de compra pública en salud... Eh, ha sido la gente de Galicia, eh, ellos son, han sido los pioneros, los que han llevado muchas iniciativas. Eh, nosotros nos hemos apuntado un poco al carro en estos últimos, en estos últimos tres años aproximadamente, tres cuatro años, eh, pero ya a día de hoy tenemos tres iniciativas de compra pública que ya están en fases muy avanzadas. ¿vale? Eh, una es, se llama Asuran, que es de, de resistencia antimicrobiana, otra que es de biopsia líquida, que yo creo que Juan conoce estupendamente, eh, para detectar RDA circulante en, en sangre. Y la otra es de patología digital, diga que es de patología digital. Eh, más o menos avanzadas unas y otras, eh, pero al final lo que se pretende es, oye, yo yo tengo este reto, tengo esta, tengo esta necesidad como, como institución pública y darme soluciones y durante ese periodo del, del tiempo se hace. Es verdad que al final tenemos que estar bajo la ley pública, de, de, la ley del sector público y eso eh, ralentiza algunos, algunas eh, fórmulas que estamos muy acostumbrados, o sea, los ritmos de las startups en la administración eh, son, no son esos ritmos, vamos, vamos a decirlo así. Eh, entonces, eh, pero yo creo que es, un, es un, eh, un paso adelante con respecto a lo que puede ser la demanda desde el, desde el sector público y acercarse a lo que es la innovación. Después hay otros canales de, de innovación, hay proyectos de colaboración público-privada, hay proyectos de financiación de otro tipo de, de actitudes, Ahí hubo en su momento una parte de capital riesgo del también de la Junta de Andalucía bueno, hay distintas her herramientas que se pueden hacer, pero en el sector salud concretamente yo creo que la compra pública de innovación puede ser un, un gran aliciente para poder hacer esto pero no es eh, no es todo lo rápido que, quisiéramos, o que se quisiera desde el punto de vista de la startup ¿vale? Una, eh, ¿Puedo hacer un comentario rápido? Sí, muy rápido, sí, Pablo. No te lo, lo primero es disculparme, que al principio no me di cuenta de que estaba todo el mundo ya en la sala, pensaba que estaban solo los ponentes. Por eso empecé a hablar de... bueno, pues así directamente. A ver, eh, David, eh, muchísimas gracias. Eh, como tu experiencia me interesa mucho porque, como has comentado, estás, has estado en las dos partes ¿no? de, del espejo y entonces tienes esa visión tan completa. Desde, desde fuera, el, el, el problema que muchas veces vemos con el, el tema de la compra pública es que eh, la ley de contratos es un instrumento más flexible, muchas veces, de lo que, de lo que se usa, pero claro, eh, debe existir la voluntad de, de abrir, eh, digamos, a pymes y micropymes eh, la puerta eh, para esa, esa colaboración, porque muchas veces la innovación no está en las grandes empresas, Sino en, en, en las pequeñas empresas que nos liamos la manta a la cabeza y explo, exploramos si tiene sentido, a lo mejor, un, una vía. Eh, y si tenemos éxito, ya nos compra <risa> una gran empresa o nos invierte, ¿no? Pero los que más rico eh, adquieren y muchas veces los que son más disruptivos son las pymes y micropymes. ¿Crees que tendría sentido establecer algún tipo de, de Living Lab o de instrumento? permanente, eh, eh, que facilitara un poquito este, esta, esta innovación abierta y actuara facilitando el deal flow hacia las administraciones sanitarias? Eh, porque la compra pública como tal eh, sigue siendo un instrumento muy encorsetado, muy puntual y muy discreto en el tiempo y al final lo que pasa es que muchas mucha de la innovación se queda fuera del sistema público, que creo que deja de ganar eh, mucho de lo que podría ganar. Y ya me cayó, gracias. Eh, hombre, eso sería el siguiente paso. O sea, hay que decir, la innovación abierta sería el siguiente paso. No sé si todavía la administración pública está preparada para ello. Eh, te soy muy sincero. Eh, por ejemplo, lo que comentábamos antes de, de la parte de salud móvil podría ser, un primer sitio donde probar esta, esta nueva. Es verdad que ya hay muchas empresas que están trabajando en innovación abierta, y lo dicen muy claramente. Todavía la administración quizá no ha dado ese paso. Con respecto a la compra pública, como bien dices, eh, aquí el, el problema es que bueno, se pues exigen una serie de requisitos que muchas veces las, las startups y las pymes no cumplen, eh, criterios de solvencia, otro tipo de cosas que la, la administración se guarda un poco las espaldas, con respecto a, oye, lo que, lo que pido quisiera que se haga, ¿vale? Es un poco esto. A mí una vez me ayudó mucho una, una frase que dijo José Luis Manzanar, el director de una gran empresa de aquí de, de Sevilla, eh, que dijo que las grandes empresas, como los tiburones, siempre tienen esos pequeños peces que la acompañan, ¿vale? Ahí sí hay un gran hueco para las startups y para las pymes. O sea, acompañar a la gran empresa que se presenta a una licitación, compra pública de innovación u otras licitaciones, pero compra pública de edición concretamente, acompañarla en esa flexibilidad que, ten, que tiene la startup, para mí me parece que es un binomio muy bueno, porque la gran empresa puede poner, digamos, su fachada, por así decirlo, digamos, su capacidad, su solvencia, etcétera, etcétera, y por detrás, eh, de tener una asociación con la PYME, en una UTE, en una subcontratación, en lo que sea. Y eso eh, es una punta, es un binomio que yo creo que podría ser muy bueno para la compra pública de, para la compra pública de innovación y en general para la innovación en la, en la administración pública. Y lo de la Open Innovation, eh, ojalá. Vale. Muchas gracias, David. Hay aquí otra pregunta también de, eh, de Jordi Matías que dice que…, eh, bueno, da las gracias también, y que, que pregunta cómo ven el uso de la inteligencia artificial en la industria farmacéutica y si vuestras empresas han hecho uso de ello. Bueno, o sea, a lo mejor para, imagínate, para eh, los roles iniciales o, por ejemplo, para el Scientific Advisory Board, si habéis mirado, eh, o sea, cómo lo habéis hecho para temas de patentes, se me ocurre, o sea, si habéis utilizado inteligencia artificial, él no pone ejemplos, lo estoy poniendo yo, pero vamos, que qué se me ocurren, o para temas de, por ejemplo, de, de análisis de mercado, posicionamiento competitivo, ¿habéis utilizado algún tipo de herramienta? de inteligencia o, bueno, Google ya ha un montón de información. Pero... gracias Juan. Ahora, que nosotros sí, claramente, para nosotros la parte... Nosotros usamos Machine Learning desde el principio. Eh, nos permite, nos ayuda a, a identificar biomarcadores potenciales. Nosotros vemos, para poder desarrollar el test, eh, el proceso es hacer la secuencia completa de, del, del ADN de tejido cancerígeno y tejido sano y hacer, y hacer eh, comprobaciones y ver variaciones entre tejido cancer, cancerígeno y tejido sano y surgen de ahí miles o sea millones y millones y millones de posibilidades y todo eso aplicamos machine learning para, para identificar biomarcadores potenciales y luego aplicamos machine learning otra vez para desarrollar el, el mejor algoritmo que, que determina si una persona para hacer el, dia, el diagnóstico de una persona si está sana o tiene cáncer. O sea que nosotros sí, claramente, usamos Machine Learning para, para nuestra empresa. Y es fundamental. o sea Es una herramienta que va, que va a impactar en todos los sectores, en todos los ámbitos, o sea, por supuesto. Yo, yo tengo bastante poca experiencia con esto, pero... Uh, con Invozyme estamos como en una fase muy, mucho más temprano que Universal Diagnostics. Um, lo he tocado en otros uh, sectores y tengo amigos que trabajan en ello. Sí que va a representar uh, y va a traer sus propios retos, pero yo creo que no contemplarlo, sobre todo si estás en un entorno trabajando en tipología de datos, diversidad de datos o muchos datos, Uh, tendrás que al final de explicar por qué no estás aplicando ese tipo de tecnología a tus actividades, porque el la potencial del, de lo que estás haciendo va a ser uh, bastante más reducido y yo creo que es, es, es muy, muy interesante uh, hacer esto, yo creo que es un, también una manera de, de volviendo a lo que hablábamos antes de competencias y tener las competencias, es muy buena manera de tener un proxy de calidad y traer un valor añadido claro a lo que, lo que hace tu empresa. Pues yo creo que es absolutamente, uh, absolutamente imprescindible. Fenomenal, pero vosotros lo estáis diciendo, yo que incluso estaba pensando para temas de patentes, de publicaciones, de todo, o sea, tener como eh, uso de inteligencia artificial para, o sea... El, también, ¿no?, porque quiero decirte que puedes hacerlo para todo, para incluso para contratación de tu equipo, ¿no?, podría hacerlo. En esos casos, no, estáis usando más bien referencias, gente que conocéis eh, y los métodos tradicionales, ¿no?, por así decirlo. Vale, fenomenal. Eh, quería preguntaros eh, también eh, el tema de la relación con las universidades de propiedad intelectual, titularidad. Eh, no sé si vosotros eh, habéis visto, o sea, eh, o sea, sé que hay centros de investigación, universidades que forman parte de la equity de la empresa. ¿Cuál es vuestra experiencia en esto y si habéis visto algún modelo de gobernanza que haya... Eh, funcionado, si creéis que eso lo ven positivo los Venture Capital. Algunos, por ejemplo, hablando con la gente de Asavis, nos decía que sí, que por porque, qué porque no, ¿no? Pero, ¿cuál es vuestra experiencia? Si, si conocéis alguna, en este sentido. Si queréis, hablo desde el punto de vista de la administración. Eh, aquí, aquí, obviamente, no tenemos equity, eh, pero sí tenemos eh, colaboraciones de propiedad eh, con universidades y con empresas. Es eh, muy común tener eh, este tipo de colaboraciones y tener desarrollos conjuntos, eh, incluso patentes conjuntas, eh, con la universidad y, y también con la empresa. Y pensamos que, hombre, es, un, es una forma de defensa, al final, eh, con respecto a... Eh, a la propiedad, ¿no? Quiero decir, a la propiedad intelectual, al esfuerzo que uno hace, bueno, pues el registro de patentes o el registro de, de la propiedad es, es muy importante, ¿no? Y después desde el punto de vista, al final del, de la, del balance de la cuenta de la empresa, por así decirlo, mantener esos activos eh, es, es, es importante. No es económico tampoco, es decir, vamos, ahora Juan, si quiere que hable un poco más... Pero pero yo, desde mi punto de vista, creo que es algo a, a tener muy en cuenta. Vale. Oye, muchas gracias. Me estoy dando cuenta. Estamos aquí emocionados hablando que nos quedan ya dos minutos. Entonces, unas palabras finales ya para decir eh, qué consejo dais pues a las startups, incluso a jóvenes biotecnólogos que están aquí ¿no? y también contestando la pregunta de Cristina, que quieren emprender e introducirse en el mercado laboral. ¿Qué les diríais? ¿Qué, qué, pero que quieren emprender con que se busque un, un grupo senior que, que haga un que, bueno, qué le diríais sí, sí, un consejo único a todo el mundo porque cada uno en una diferente claro sí pero ya es para como rapam no como, como tecno, los habrá con una tecnología ya desarrollada los habrás que solo tienen ese ánimo pero no tienen todavía el proyecto eh, yo como norma general y un poco en línea con lo que he dicho antes creo que es muy importante eh, a la hora de emprender, tener experiencia, tener conocimiento. Eh, mi consejo para un joven, sea biotecnólogo o no, es que se vaya afuera, que se vaya a Alemania, a Suiza, a, a Estados Unidos, a donde pueda, a trabajar, a aprender, a hacer contactos, a conocer gente, eh, que se mueva. Eh, si quiere ser empresario en el futuro, yo creo que está bien también hacer un máster en dirección de empresas en una buena universidad. Yo, por ejemplo, yo soy ingeniero... Eh, y para mí, a mí me cambió la vida hacer un máster en Dirección de Empresas en el MIT, en, eh, porque complementó mi, mi faceta tecnológica con, con una visión empresarial y eso me, me aportó un valor increíble para poder ser empresario en el futuro. Entonces, yo mi consejo para cualquier tecnólogo, primero trabajar, coger experiencia, aprender mucho, si es posible en el extranjero, porque la experiencia en el extranjero son 100 veces más fuerte que, que, que, en, que en España, porque la experiencia no solo es profesional, sino es personal. Y, y luego, el, el, el, el completar la formación con un, con un programa de formación top en dirección de empresa, a mí me ha, me ha venido de lujo. O sea que es el lujo. Gracias, Juan. Eh, no sé si vos quieres comentar algo. Tenemos el mismo máster, ¿no? Creo vos, nosotros. Pues, Somos IESI ambos. No, yo, no, yo no estoy aquí. Yo soy también de yes y yo no estoy para... para... Yo no trabajo para para, <risa> sí, no sé, para vender los servicios de IES, pero sí que es cierto lo que dice Juan, que, que es buscar un poco este binomio de competencias, ¿no? que tienes la parte de, de negocio y si tienes una parte tecnológica, aunque no lo aplicas, añade un montón de valor. ¿no? Yo recuerdo mi experiencia en IES y yo era como uno de los pocos frikis de la clase, porque casi toda la gente de mi clase eran ingenieros o eran... Um, Uh, contables o economistas y cosas así, ya te puedo decir una cosa el, el retorno sobre mi inversión personal en el IES que era considerable, era mucho más alto para mí que para los demás porque yo sabía menos entrando en este entorno entonces pues a mí me ha servido uh, muchísimo yo creo que este es muy importante creo que de ir fuera, de tener la diversidad de experiencias es muy importante pero para mí la cosa más importante es el siguiente para hacer, tener éxito, uh, podés tener cualquier tipo de experiencia. Pero cuando estás haciendo otras cosas, los, construyendo ladrillo por ladrillo, ese muro que te va a uh, permitir elevarse al nivel que quieres estar, presta atención, aprender y, y realmente asumir lo que haces. Que trabajas en regulatory affairs, que trabajas en ventas, trabaja en lo que sea, entender lo que haces, porque todo lo que estás haciendo y has hecho en el pasado contactos y conocimientos te puede servir un montón disfrutarlo y, y, y, y llevárselo hacia y yo solamente añadiría no tener miedo al fracaso, se aprende muchísimo cuando uno fracasa se aprende muchísimo yo lo que tengo a día de hoy también pasa por haber fracasado en, en, en la startup, o sea que no, no tener miedo al fracaso bueno muchísimas gracias a todos y bueno ha sido un, un, un tiempo maravilloso muchísimas gracias aquí juan también ha dejado vuestro email para eh, su email para la posibilidad de ...de un seminario para startups, para introducción a las startups... ...y bueno, muchísimas gracias, para mí ha sido súper enriquecedor... ...y creo que para todos los que me estáis diciendo por privado... ...y por público, que muchas gracias... Eh, ...pues nada, gracias de nuevo a los ponentes... ...y seguimos trabajando, <risa> incansablemente... ...y a levantarse una y otra vez, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias y, y fuerte abrazo para todos... ...y feliz Navidad, gracias, y bueno,